Muy bien, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por, por la presencia aquí, por la asistencia a esta sesión. Estoy encantado de nuevo de estar con vosotros aquí en otro paso más hacia la nube, en este caso, híbrida. Y en esta, en est efectivamente, como comentaba Juanjo, llevamos bueno, pues una serie de webinars. Uno, introductorio, donde hablábamos de todo el tema, de todo el ecosistema multicloud. Otro, donde hacíamos referencia a los contenedores con Docker. Otro, que hablábamos de Kubernetes. Y ahora nos vamos a centrar en, en, en la máxima abstracción de, esta, de este tipo de tecnología, que para mí la mejor es OpenShift. Entonces, eh, sin más, comenzamos. Venga, este sería el, el índice que tenemos, donde vamos a hablar de, bueno, pues varias cositas que nos van a interesar para tener una perspectiva amplia de todo esto. Vamos a hablar de transformación, ¿vale? Vamos a hablar de, de qué es Red Hat, eh, conociendo un poco el que no lo conozca, qué es Red Hat, eh, qué es lo que tiene, no? cuáles son sus su soluciones y cuál es su estrategia. Eh, cómo aporta, en el punto 3, cómo aporta valor esta solución al negocio, valor económico, que al final es lo que nos importa. Y veremos y degradaremos un poquito los componentes de OpenShift, tanto el OpenShift en, en, en sí, cómo el ecosistema de OpenShift, todo lo que rodea, en este caso, a, a, a, a, esta, a esta plataforma, ¿no? Y luego veremos cómo, cómo se contrata esto, qué modelo de negocio hay y demás. Y luego, pues, unas conclusiones de, de, del curso. Eh, yo no sé si puedo lanzar una pregunta o la podéis responder en el chat, eh, pero ¿alguno ha trabajado de los que estamos aquí con OpenShift a día de hoy? ¿Podéis responder algunos? En el, que, el que sí, si puede poner un sí. Somos 18 personas. De momento no. Algo por encima. Vale. Aunque, aunque poco. Vale. Es por tener una idea de... Tenemos una hora por delante y he pretendido, no sé si a vosotros os pasa, que cuando queremos ver una tecnología como ha ido saliendo poco a poco, sacando actualizaciones, estábamos ya, en este caso estamos ya en la plataforma, en la 4, pues al final hay muchísimo batiburrillo de funcionalidades en Internet, la documentación open source, ¿sabéis qué es, como es? Y aquí pues lo que he pretendido es sintetizar lo que podemos ver en internet y en la documentación que además quiero aprovechar para, para eh, agradecer la ayuda de, de Red Hat porque me ha facilitado contenido que me ha permitido pues, pues explicaros un poco con más exhaustividad todo lo que tiene en la plataforma entonces agradezco desde aquí a Red Hat este aporte porque me ha sido muy útil muy muy útil y espero que a vosotros también. Entonces, sin más, vamos a tirar para adelante con, con transformación digital. Muy bien, transformación digital es un concepto hoy en día muy utilizado, muy amplio, y resulta que relati hace relativamente hace poco las empresas pues, se han encontrado, o al menos yo en mi trabajo, eh, como sabéis, trabajo en Telefónica, eh, me he encontrado empresas que nos decían eh, sí vamos a hacer vamos a emprender eh, todo el cambio de la infraestructura o de los sistemas o de esta nueva aplicación uh, en, para dentro de, de tres años pues no nos llaman y nos dice queremos sacar esto ya cómo lo implementamos por dónde tiramos esto es porque si esta curva que estamos viendo aquí en 2019 tenía esta tendencia con el covid es que es verdad que ha habido una enorme enorme esto es un dato muy grande, muy grande de, de dirección, dependiente en cuanto a la transformación digital. Esta transformación digital viene impulsada por los clientes. Los clientes nos están pidiendo más, más y más continuamente. Yo quiero estar en casa, pero quiero que la aplicación que tengo delante para teletrabajar me funcione muy bien. Quiero acceder a mis sistemas de información de la empresa, muy bien. O si soy un cliente, quiero acceder a mi banco de una forma como si estuviese en la mejor conectividad. Eh, las empresas van a impulsar también este cambio en, en el paradigma de la transformación digital. Las empresas deben transformarse también. Y también los empleados. Aquí es donde está un poco eh, la clave de todo esto. Está todo entrelazado. Si cliente... Pide, yo hago, yo me digitalizo y yo sigo, y los empleados también. Es un cambio cultural. Bien, pues, para esto necesitamos herramientas muy, muy, muy rápidas. O sea, necesitamos que nuestra empresa eh, sea capaz de acceder y de adaptarse de forma casi instantánea. Casi instantánea a la demanda de nuestros clientes. Esto es clave. Entonces, ¿qué es lo que, cómo se consigue esta adaptación al medio, no? Eh, pues se consigue innovando las 24 horas del día, re, rompiendo los hilos orga, orga, eh, de organizacional, orga, organizacionales, perdón. Porque a veces en las empresas tenemos departamentos que unos con otros no se hablan bien, no se gestionan bien, eh, están muy cerrados y demás, cuando debe ser todo un unísono, ir de forma de la mano, todos juntos en una misma dirección. Crear entornos de desarrollo flexibles y ágiles, desarrollo de aplicaciones, de software, de sistemas, implementando una operación eficiente y de bajo costo. Todos los procesos que tenemos en la empresa, mirar cuáles son y ver cuáles de ellos podemos digitalizar, porque cuanto más digitalicemos, más rápido nos adaptaremos al cambio Y esto es una de las partes clave en la supervivencia de las empresas, sean pequeñas o sean grandes. Ahora veremos algunos ejemplos. Eh, debemos aprovechar los datos. Los datos es el oro virtual del 2020, como sabéis. Y tener datos de los clientes, de los proveedores, de los hábitos, de los consumos, de todo esto, nos va a permitir tomar decisiones más rápidas. Y para ello necesito sistemas, infraestructura de Big Data que funcionen rápido, que no se caigan, que estén en algún sitio y de forma indestructible. También para adaptarse al cambio necesitamos infra infraestructura multicloud, híbrida, flexibles, escalables y a prueba de fallos. Que soporten cualquier cosa como servicio, fijaros esto, cualquier cosa como como servicio. Esta es una de las estrategias de las empresas de hoy en día. Cualquier cosa, ya como servicio. Porque si esta es mi estrategia, nos adaptaremos en cualquier momento a cualquier cosa. IoT, eh, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, cualquier cosa como servicio. Por sencilla que sea. Debemos implementar aplicaciones modernas basadas en contenedores y microservicios. Por supuesto. Todas ellas teniendo en cuenta un entorno completamente seguro. ¿Cómo, de, cómo se adapta también una empresa para, eh, al cambio? El empleado y la cultura de la empresa debe también cambiarse. La forma de trabajar, la colaboración entre ellos, todo esto también cuenta. Y esto es un, muy, muy importante. En la parte operativa, oficina, comerciales, trabajadores, todos estos. Hay que ir hacia un empleado digital también. Más cosas. Debemos tener en cuenta que la tecnología por sí misma no vale de nada. Debemos tener estrategias, debemos tener una perspectiva de negocio. Es decir, yo voy a implantar una tecnología de contenedores y microservicios porque me va a reportar este beneficio en cinco años. O porque yo voy a hacer, me voy a, eh, voy a, conseguir un nicho de mercado de esto. Es decir, la tecnología es el medio que va a permitir tener un avance hacia mi negocio. Y no voy a implantar con Kubernetes porque me digan que es lo, lo más chulo que hay en el mercado. De eso nada. Yo investigo, miro y, y observamos que esta aplicación o este proceso que tenemos en la empresa, si lo containerizamos, yo conseguiremos... Este beneficio. ¿En qué tiempo? En este. Y por supuesto, para adaptarse al cambio, nos va a hacer falta en las empresas, depende de lo grandes o pequeñas que seamos, alianzas con partners, con Red Hat, con Telefónica, con Google, con Amazon, con mucha gente. Esto por qué? Porque nos va a permitir a nosotros centrarnos en nuestro negocio. Si yo me dedico, pues, yo qué sé, a las placas solares o fotovoltaicas o lo que sea me voy a dedicar a esto. Si me hace falta aplicaciones de gestión, del consumo, de monitorización de ese consumo y demás, y me hace falta en la plataforma, no es mi core de negocio. Por eso, busquemos y perdamos tiempo en alianzas. Bien, este es un poco el paradigma inicial, ¿no? En el entorno de la transformación digital hay eh, muchos, muchos escenarios. Y os voy a explicar algo importante. La transformación digital a nivel tecnológico se compone de varias partes, de comunicaciones, aquí Telefónica es líder, eh, como sabéis, muchos años trabajando en el mundo de las centralitas, en la nube y todo esto, redes y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Comunicaciones, infraestructuras cloud, en este caso hoy son multiservicios, ¿vale? Necesitamos también aplicaciones de negocio, los SAP, los RP, SAGE. Eh, Oracle, aplicaciones de, de negocio, ¿vale? Lo que, hace falta, lo que hace falta para que nuestra empresa eh, trabaje. Nos hace falta el puesto de trabajo, digitalizarlo, infraestructura eh, como, eh, como servicio, como, como software como servicio como Office 365 y e Suite. ¿Qué me hace falta también? La experiencia del cliente, que productos servicios y todo lo que doy permitan Poner a disposición del cliente lo, la experiencia más mejor que me crea unas, el que les cree una emoción y una relación con la marca. Aquí tenemos también temas de IoT en la, en la transformación digital, big data y seguridad, y to, seguridad, ciberseguridad, me refiero y demás. Bueno, pues estos son muchos, bueno, verticales de la transformación digital, vamos a llamarlo así. Hoy vamos a hablar de esta parte muy importante, que es... Aquí se soporta muchas de estas cosas. Se soporta casi todo lo que hay aquí. Hoy en día, como decíamos, cualquier cosa como servicio. Y me hace falta una infraestructura, una plataforma, donde yo aquí incorporar cosas. Estas cosas que estamos viendo de verticales, de transformación digital, para, eh, para mí... Después de probar y de, de, de bueno pues eh, de ver cómo funciona esta plataforma, eh, es OpenShift, una de las mejores, para mí, la mejor plataforma de eh, gestión de contenedores que me va a permitir transformar eh, los procesos de mi empresa de una forma sencilla. Y vamos a ver cómo va todo esto, porque algunos de nosotros pensamos que OpenShift es solamente temas de, de gestión de contenedores y es mucho más. Por eso... Vamos a conocer un poquito, antes de hablar de OpenShift, quién es el que está detrás de todo esto. Quién es el que ha desarrollado esta plataforma. Cómo es que, que, que sale ahora, ¿no? Pues fijaros, es Red Hat. Esta compañía fabrica, lo que hace es software empresarial. Y tiene, bueno, una estrategia de compañía de hacerlo open source. ¿vale? Lo cual es muy potente. Muy potente. Porque resulta que se mete en las comunidades, en la comunidad open source, empieza a trabajar, a explorar, a investigar, saca versiones libres open source para que cualquier persona la pueda utilizar y probar. No sé, por ejemplo, el Linux Fedora, o por ejemplo, el propio eh, el OpenShift, modo OKD, que está aquí, ¿vale? Y, de, y diversos... Y otro montón de, de, de, de software, ¿vale? Pues bien, ellos lo que hacen es trabajar en este mundo y ahora cogen y van sacando versiones empresariales, que son todas estas que están aquí, pero las estabiliza, las securiza y las comercializa, asegurándote de que esto es seguro. No se va a romper... Y está mantenido. Estas son las plataformas que va sacando. Nosotros hoy vamos a centrar un poquito nuestra atención en esta de aquí. OpenShift. ¿Vale? Esta de aquí. Y hablaremos de algunas de ellas también, que creo que son interesantes que se sepan también. ¿Vale? Pues ahí, en esto se centra hoy nuestra charlita. ¿Vale? A ver si a ver si os gusta. En el siguiente punto. Es importante conocer también la estrategia de la compañía que hay detrás de todo esto. Las estrategias de las compañías, lo primero que debemos mirar para ver si me alío con él o no me alío con él. Red Hat apuesta por crear herramientas que habiliten la, la innovación. Y hoy en día la estrategia de la innovación va claramente hacia una infraestructura de multicloud híbrida en cualquier sitio. Cuando digo multicloud híbrida es cualquier mm, mm, aparato físico donde pueda montar un Linux, ¿vale? O un sistema operativo. El otro punto importante es que se centra en aplicaciones de cloud native. Y esto nos va a permitir desarrollar de forma rápida, ajustarnos a los cambios sobre esta, plataforma, sobre esta infraestructura. Y por último, además, crea y. Sistemas y herramientas para automatizar los desarrollos, sacar las aplicaciones, mantenerlo de forma sencilla para que los operadores tengan un panel de control sencillo para controlar todo lo que hay detrás. Entonces, bajo esta premisa muy potente, nos vamos a ir a qué es lo que tienen en, en todo esto montado. Todo este, todo este circo tiene montado... Eh, Red Hat, ¿vale? Fijaros, esta de aquí, esta de aquí, son herramientas para la gestión y mantenimiento de los sistemas y de los y de las de nuestros sistemas, ¿vale? Esta parte de aquí nos va a permitir desarrollar aplicaciones de cloud native, ¿vale? Y toda esta parte de aquí nos va a permitir que pisa con Red con OpenShift Trabajar con infraestructura de multicloud híbrida. Toda esta parte de aquí. Voy a pasar a transparencia porque la he puesto en bonito aquí, porque sabía que me iba a salir un poco mal el dibujo. Aquí tenéis pues, lo que os decía. OpenShift es el centro de la parte de desarrollo de aplicaciones cloud native y la infraestructura de cloud híbrida. Fijaros aquí eh, lo que nos dice Red Hat. Yo trabajo mi Linux en plataformas físicas, en plataformas virtualizadas, en cualquier nube, sea Amazon, sea Google Cloud, sea lo que sea. Aquí pongo telefónica, porque en Telefónica tenemos esta plataforma también. Y en las nuevas tecnologías de Cloud Computing, de Edge Computing, las de borde, estas que nos va a permitir pues, llegar cerca del usuario y que las latencias sean mínimas. Un ejemplo podría ser un videojuego. Un videojuego de un gamers que no va a necesitar que en su ordenador se instale el juego, sino que estará en cloud, permitiendo, por ejemplo, pagar por uso ese videojuego y no tener que desembolsar cada año pues, una nueva versión. Bien. Pues, eh, aquí en este otro lado, en la parte de Cloud Native, ¿vale? Veremos que tienen servicios para análisis de los datos. Esto nos viene bien para el tema de Big Data, automatiza automatización de los procesos, etcétera. Y este de aquí también vamos a ver, en la parte de mantenimiento hay uno que a mí me gusta mucho, que es el ACM para gestionar multi-clusters de Kubernetes, que vamos a ver un poquito más al detalle todo esto. Vale, pues, posicionado un poquito, ¿Dónde está ubicada y quién es Red Hat? Vamos a ver qué valor me aporta el negocio esto. O sea, por lo que decíamos, yo no voy a implantar eh, OpenShift porque sí. Yo tengo que implantar OpenShift por algo, para algo, ¿no? Venga, a ver si soy capaz de, eh, de contar esto un poquito como, como lo he intentado aprender. Mira, en el. A ver si no sé si va a salir un vídeo, eh, no sé si puedo compartir un vídeo. Pero no lo, no lo voy a hacer para no perder el tiempo. O pues sí, venga, voy a intentarlo. Si sí dura muy poquito, voy a intentar compartir un vídeo, ¿vale? A ver si, a ver si es esto, porque es un vídeo que es ilustrativo, me gusta. Compartir. Y así rompemos un poquito a pantalla. Voy a ver toda la pantalla. Aquí. Compartir. Y ahora. Eh, No sé si estáis viendo ahora mi pantalla. Sí, ya la estáis viendo, vale, perfecto. Vamos a coger el vídeo, que creo que lo tengo por aquí o por aquí. Aquí. Vale, pues mirad este vídeo. Esto es un pit stop en el año 1950 en Indianápolis. A 500 millas, ¿no? tenemos a un grupo de personas trabajando con, una, con unas herramientas, este aquí dejando martillazos para coger la rueda, otro aquí montando, montándose, encima, montándose encima del piloto prácticamente para limpiar lo que sea, o echar gasolina, creo que está echando gasolina, según esta manguerita de aquí, y demás. Bueno, pues si yo avanzo, tarda como un rato, un minuto y pico, hasta que por fin sale con ese equipo, un minuto en 2013, en Melbourne, Melbourne, fíjate lo que sucede. Tenemos aquí el equipo, en este caso, de Ferrari, ¿vale? Y fijaros, con una nueva tecnología, la capacidad para responder a una demanda que es salir cuanto antes. Llega el coche y fijaros. Se acabó. Ahí está, ¿no? Entonces, es un vídeo ilustrativo sobre eh, cómo ha avanzado. Quiero, quiero com, mm, eh, co comentaros cómo ha avanzado todo este tema en poco tiempo y lo. Mm, no, hoy, hoy en día es impensable que se tarde un minuto en un cambio de, de, o de puesta a punto de un, de un dispositivo. Pasa lo mismo con la tecnología. Hoy en día es que prácticamente. No tiene, eh, no puedo perder tiempo a la hora de que poner un servicio o una, una, una herramienta nueva o una funcionalidad nueva al mercado. Y necesito unas herramientas perfectas, o sea, a, a modernas, para poner a punto esa, esa nueva funcionalidad o aplicación o lo que sea que queramos poner en el mercado. entonces ¿Cuáles son una de estas herramientas que nos permiten correr, ¿no? que nos permiten velocidad y agilidad en nuestra empresa? Pues una de ellas, en la parte de infraestructura, va a ser OpenShift. Fijaros que al final las empresas, ¿qué es lo que quieren? Pues las empresas al final quieren ganar dinero y que su margen, el margen de beneficios, sea alto y alto. Y aumentar los ingresos. Por tanto, esta es la ley de vida de cualquier empresa. Y hoy en día, para conseguir este tema, necesito ser ágil en sentido amplio. Y perdía 70 segundos este, este, este coche en hacer esto. Hoy en día, en un segundo. Pues si puedo hacerlo en menos tiempo, mejor. ¿Vale? Esto es un poco el tema de por dónde van los tiros. OpenShift. ¿Qué es lo que tiene OpenShift? ¿Qué me mejor, ¿Por qué utilizar esto? Pues porque tenemos un usuario, como hemos dicho ya, muy digitalizado y cada vez más exigente. Por tanto, obliga a las empresas a dar un servicio continuo. Multicanalidad, dinamismo y personalización. Yo quiero que me muestres mi aplicación para mí. Que me, que me muestres ofertas para mí. Que me muestres cosas, O sea, que la aplicación que desarrolle sea a medida mi gusto, porque si no, iré a otra a otra empresa que me ofrezca ese otro servicio que se adapta mejor a mí. Debemos, Se debe eh, estar preparada para, fallo, con, eh, para resistir fallos y cualquier pico de carga. Esto es imprescindible. O sea, necesito que mis aplicaciones resistan a cualquier fallo y a cualquier pico de cargas que yo me puedo adaptar sin esfuerzos, no me tire un, un mes para hacer una nueva funcionalidad, sino que sea algo rápido y, pre, y prácticamente instantáneo. Yo quiero tomar decisiones más rápidas y más inteligentes. ¿Cómo? Teniendo más tiempo para pensar. ¿Cómo? Perdiendo menos tiempo en desarrollos y demás y dejar todo preparado. Ahí está un poco la clave. Y prepararme para las nuevas tecnologías que vienen ahora, que si ahora contenedores, que si ahora eh, lo que sea. No sabemos qué va a venir, pero siempre tengo que estar preparado para lo que viene. Porque el que tenga mejor tecnología va a hacer el pit stop más rápido. Y si tú haces el pit stop más rápido, saldrás antes que yo al mercado con ese producto. Es un poco la, la moraleja. El, el tío que haga más rápido el pit stop es el que va primero. Y el que va primero tiene una ventaja competitiva enorme. Bien, pues además, en paralelo, deb debemos buscar rapidez y ahorro de costes. como Acelerando la puesta en marcha de mis soluciones, maximizando la productividad de los empleados y el esfuerzo para reducir los costes. Una multi eh, disponiendo de multiplataformas escalables, modulares, flexibles y automatizando los despliegues. ¿Vale? y sobre, Ya hoy en día, pues, implantando metodologías de, de desarrollo, de seguridad y de operaciones, DevSecOps. ¿vale? Ya el DevOps se queda obsoleto. Ahora ya es el DevSecOps, ¿vale? Que nos va a permitir desarrollar rápido, eh, de forma segura y, una, y con una operación eh, fluida y rápida que me permita adaptarme a estos cambios. Por eso OpenShift. Porque es una plataforma que me permite... Este, estas cosas, ¿vale? ¿Qué más? Venga, pues, a nivel de... de ¿qué más, ¿Por qué más OpenShift? Porque me habilita un IT híbrido. Para la plataforma, para los, la, las aplicaciones, y me da herramientas para poder desarrollar de forma híbrida. Vamos a ver, aquí algunos ejemplos. Yo tengo datacentes, nubes públicas, multicloud y demás... Pues con esto yo puedo ofrecer pues, tecnología de computing, redes eh, virtualizadas o contenerizadas, o sea, redes virtuales por contenedores, eh, temas de gestión de, y federación de nubes, eh, cumplimiento o seguri y seguridad en, la, en, la, en los sistemas. Todo esto es lo que me va a ofrecer sobre lo que hay este tipo de tecnología. Bueno, pues aquí nos dicen que vamos a reducir en un 54% el coste total en cinco años de lo que vayamos a implementar sin esta tecnología, ¿vale? Y aquí, ¿qué más? Pues en la, ¿vale? en la infraestructura híbrida me aporta este valor en, la, en las aplicaciones porque hay que distinguir infraestructura híbrida, nube pública, nube privada, nube física, nube lo que sea, de... Aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas permiten correr en entornos el que sea. Y hoy en día debemos crear aplicaciones híbridas, que es donde va un poco la cloud híbrida. ¿vale? No solamente infraestructura, sino que a nivel de aplicación. ¿vale? Puedo hacer monolíticas, distribuidas o basadas en microservicios. Pues vale. ¿Qué me va a hacer falta? Pues nos va a hacer falta servicios de medida. Serverless computing, operadores de Kubernetes que me faciliten cualquier eh, o cu cualquier nueva funcionalidad. Por cierto, Kubernetes, eh, todo el mundo... Ha, eh, Kubernetes si sí lo, do lo domináis o habéis oído hablar, ¿verdad? ¿De él no? ¿O habéis estado en alguna charla? Esto sí, ¿verdad? Bueno, supongamos que sí. Eh, ahora hablo de a diario con ellos. Perfecto, perfecto. Vale. Genial. Vale. Y aquí, pues, nos va a permitir también esta plataforma habilitar, pues, Big Data, Inteligencia Artificial y learning y ¿vale? Todo esto, permitiéndote al final que tú puedas desarrollar el 200% de más aplicaciones que si no tienes esto, que si no tienes OpenShift. Y además nos dice que puedes hacerlo que 10 eh, veces, mm, sa sacar desarrollo 10 veces más rápido también, ¿vale? Toda la ¿qué, me, ¿Qué me ofrece también? Pues herramientas de desarrollo y de procesos para poder eh, implementar, pues, eh, bueno, ya sabéis, eh, desde las tecnologías tradicionales de Waterfall a, a las Agile, Agile o mm, las DevOps, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, me va a ofrecer pues herramientas de, de desarrollo de pipelines, por ejemplo, que la verdad es que esto es una maravilla, el que sepa gestionar los pipelines eh, ya con, yo qué sé, con, con Jenkins o con cualquier otra eh, plataforma, aquí lo vas a poder gestionar de forma nativa, porque ha implementado ahora eh, lo veremos luego, para poder desarrollar estos pipelines de una forma sencilla. Eh, de, también desarrollo de eh, herramientas exclusivas para el desarrollo de aplicaciones de Cloud Native, native y colaboración de los desarrolladores. Por lo tanto, me da un, un panorama que prácticamente es una caja de herramientas para todo lo que necesito. Entonces, eh, al final, ¿por qué sigo queriendo tener OpenShift? Pues bueno, porque me da la posibilidad de implementar cualquier cosa como servicio Desarrollar aplicaciones modernas basadas en, micro, en microservicios y contenedores y además para aquellos que os dediquéis al bueno a distribución de software y demás, pues un ecosistema donde tú puedas ofrecer a tus clientes de forma sencilla ese software. ¿vale? Red Hat está en el centro de todo y aquí, pues bueno, a, nivel de, a nivel de bueno, pues, didáctico, ¿no? Pues. Mm, en cualquier entorno, sea físico, virtual, privado, cloud pública o entornos de borde, ¿vale? Y ahí estaría un poco ubicado en nuestro OpenShift y el por qué pienso que es de lo mejor que hay para dar el siguiente paso de Kubernetes a ya una plataforma de gestión de Kubernetes. Sí, aquí la estrategia de, de, de quiero comentarlo porque es la estrategia que nos dice que tiene uh, Red Hat es que es una estrategia de cloud híbrida abierta, que te permite una integración con cualquier componente, eh, tanto de los que ellos soportan como de la comunidad, con estándares abiertos, que no eh, te evita el vendor locking, pues ya si, si estoy en Amazon, no tengo por qué estar siempre en Amazon, sino porque ahora ha salido en otro sitio, y ahora me gusta más Telefónica porque tiene una mejor oferta, porque yo qué sé, pues no te, no te, no te engancha. Permite arquitecturas abiertas y potentes, te da un valor incremental día a día. Que cuando, conforme se va aprobando, se ve la potencia que tiene, se va aprendiendo y se va viendo las oportunidades que va sacando esto y el tiempo que te deja a ti para pensar en innovar. Y, y es un entorno seguro, un entorno seguro de bancos ya están utilizando esta, esta plataforma. Eh, vale, pues más cositas del por qué, creo que hemos dicho ya casi todo, ¿no? Pero bueno es, aquí lo dejo claro, es la mejor plataforma para ofrecer aplicaciones basadas en contenedores. Eh, Kubernetes empresarial, empoderas al desarrollador, como hemos dicho antes, para que tenga tiempo para innovar, para que no pierda tanto tiempo en, en que si esto no funciona, que si tal, toda esa parnaferena que saben los desarrolladores. Y el operador lo va, lo, lo va a gestionar de forma fácil y sencilla, que ahora veremos un poquito, entrando un poco en, en profundidad. Y eh, abierta. Una innovación, open source. Aquí tenéis pues, Istio Kubernetes, Prometheus, eh, todos, CEP, muchos. Hay una, un batiburrillo de, de, de, de plataformas que todas se pueden integrar. Pero ellos, Red Hat, han cogido unas cuantas, que veremos ahora, ¿vale? Para hacer diversas eh, funcionalidades que he intentado resumir aquí en este curso vale y ya por último eh, bueno por último por, pe, por penúltimo en este tema del porqué lo repasamos venga auto aprovisionamiento en Consiste, entornos consistentes fácil el automatizar los builds y los deployments que hagamos eh, crear los pipelines para que la, el continuo, la continua integración y continuo desarrollo pues sea fácil una gestión de la configuración sencilla y hay una cosa muy importante que no se tiene muy en cuenta, que es eh, una un potente sistema de, de log y métricas para, para, nuestra, para nuestra aplicación. Y aquí, bueno, el entorno, ¿no? que te dice que, que hace todo, ¿no? todo desde el código hasta ponerlo en marcha y demás. Es multilinguaje, mm, mm, preparado para, base, para cualquier base de datos y cualquier servicio de aplicación que se nos eche encima. ¿Vale? Venga, avanzamos un poquito. Más porque lo que quiero es eh, llegar, vale, los frameworks, vale, ahora esto lo voy a dejar para un poco más adelante. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ya hay multitud de desarrollos ya hechos que te van a permitir y un catálogo de operadores sencillos para que tú eh, lo cargues, le des al play y ya, ya tienes un chatbot inteligente, cognitivo, que te permite eh, hacer una gestión sencilla de, por ejemplo, eh, ¿qué te digo yo? Eh, el soporte a los usuarios. De, de un empleado a los empleados, ¿no? Pues este famoso eh, ticketing y qué dudas tienes y demás. Pues ya tengo un operador que hace esto, un operador que hace lo otro. Ahora veremos algunos operadores. ¿vale? Y ya están montados. Y eh, ¿cómo se llama esto? Y mantenidos. ¿Vale? Bien, el valor de negocio, ya lo hemos visto. Mayor agilidad, mayor valor. Está clarísimo. Aplicaciones de Cloud Native. Inteligencia Artificial, Big Data, IoT, y promueve la cultura de la innovación, por ese, por ese tema de, de que tengo más tiempo para trabajar. Yo aquí en casa estoy haciendo un proyectito de IoT muy gracioso que lo estoy metiendo, eh, bueno, lo voy a en el, en el Blender de Docker, en el último curso veremos un poquito cómo funciona, curiosísimo, eh, sobre, nada, un SP chiquitín, un SP32, que permite jugar con esto y lo estoy montando todo como Cloud Native y la verdad es que es muy gracioso, si estáis en, la, esa, en esa sesión de Docker lo veremos al final. Pero bueno, a mí me ha parecido súper fácil eh, este tipo de cosas, trabajar sobre esto y, y trabajar cosas bonitas y chulas que nos permitan eso, dar rienda suelta a nuestra creatividad. Vale, bueno, sin más. Números. Payback. En ocho meses lo recuperamos 40% de infraestructura en, a, en coste. O sea, menos el 40% de infraestructura, menos. Necesitamos para hacer la misma aplicación, ¿no? El ROI de un 530% a cinco años. Brutal. Más rapidez, el 66% más rapidez en entrega de, la aplica, de aplicaciones. 66% más rápido. Y mejora la productividad de, de los equipos. Y aquí ya nos da un poco la pasta. 1,3 millones de euros a 100, eh, eh, cada 100, eh, por cada 100 desarrolladores anuales. Bueno, ya depende de cuántos seamos en la empresa, se puede hacer un, un cálculo, ¿no? Es un poco un tema en números. Estos son números reales sacados de, de, de empresas que así lo han demostrado, ¿no? Pequeñas y grandes. Bueno, la verdad es que son más grandes que pequeñas, en este caso. Componente de OpenShift. Venga, pues vamos a ver... ¿Qué es lo que contiene OpenShift y cuáles son las funcionalidades que, que me va a brindar? Bien, pues OpenShift, al final, es una plataforma como servicio que ha sido desarrollada por Red Hat. Este es el nombre comercial, ¿vale? Eh, Red Hat OpenShift Container Platform sobre, para contenedores, sobre Kubernetes. Pero es mucho más que eso, ¿vale? En este caso, voy a pasar para adelante, porque tengo aquí eh, ya el resumen de lo que veíamos antes. Nos permite herramientas para el desarrollador y para el operador. Perfecto. Pero yo creo que hay más cosas aquí, que no, esto es un poco la teoría, hay más cosas embebidas. A lo fácil, autoprovisionamiento, multilinguaje, cualquier lenguaje, Python, lo que sea, PHP, lo soporta. Eh, automatización de los procesos, de, la, de los desarrollos, los despliegues. Colaboración, el continuo eh, integration, continuo delivery, de los pipelines, eh, entornos eh, consistentes, gestión de la configuración y los logs, que ya hemos visto antes también. ¿vale? ¿Qué más nos ofrece para el operador? Promoción entre entornos, escalabilidad y calificación y flexibilidad, ¿no? eh, equipos, tener equipos y roles que manejen unos clúster u otros o lo que sea o unos servicios u otros, los operadores que decíamos antes de, de los frameworks, que veremos algunos ahora, un catálogo de esos operadores para poderlos es, eh, tener cuando me hagan falta, descargar cuando me lo necesite. Eh, el ecosistema para los ISV, que si algunos trabajáis en este tipo de, de temas, os va a venir genial, eh, para poder tener eso, es, ese software y desplegarlo en vuestro propio ecosistema para poder eh, ofrecerlo luego a los clientes el mantenimiento, los software, las actualizaciones y todo eso. Eh, y, y gestión multicluster, que esto es nuevo, relativamente nuevo de este año, ¿vale? Que vamos a ver ahora con un poco más de, de profundidad. ¿Vale? ¿Y, ¿Y qué es el OpenShift en total? ¿Vale? Pues mirad, tú mismo, vosotros mismos, os podéis hacer un OpenShift en vuestra casa, en vuestra empresa, mejor dicho, ¿no? O en vuestra casa, para que sea muy friki. Pero va a necesitar una historia importante. Eh, creo que son 300, está desarrollado por unas 300 personas, que va a recordar, eh, los que hay detrás de este complejo eh, paradigma de, de OpenShift. Resulta que eh, tiene un Linux, está para ello. Un Linux, en este caso el CoreOS, que veremos ahora. Eh, un, vas a necesitar un motor de contenedores. Vas a necesitar eh, definir eh, redes, redes por software. También vas a necesitar montar eh, algún sistema de almacenamiento. Eh, en OpenShift Vaya, vamos a ver que hay uno muy interesante. Es, eh, es almacenamiento por software muy, muy chulo. Vas a necesitar un registro de las imágenes, de los contenedores y de todo ese tipo de cosas. Vas a necesitar los logs y las métricas. Y que todo esto sea seguro. También vas a necesitar algún sistema de, gestión, de orquestado de contenedores, como, como por ejemplo Kubernetes. Es el... Que utiliza este. Vamos a necesitar también alguna aplicación para el ciclo de vida, para, los, para el ciclo de vida de, de, de las aplicaciones que vamos desarrollando, algo que me permita seguirla eh, y que yo pueda eh, ir hacia adelante o hacia detrás de una, de una revisión, lo que sea. Eh, automatizar lo de, lo, la, lo, los builds y los deployments, eh, crear un catálogo sencillo que cualquier empleado tuyo. Si ha hecho cualquier cosa, lo pueda descargar de forma sencilla. Cualquier aplicación que hayáis desarrollado, que estos son los operadores y demás. Y que además, bueno, operadores, perdón. Eh, el, eh, sí, bueno, desarrollos de, de base de datos y cosas de estas. Yo lo, esto lo casi que lo enfoco todo al self-service, ¿no? Algo que te permita que tú, que alguien que haya implementado algo, lo eh, seas para todo el mundo igual. Si yo voy a hacer una funcionalidad, yo qué sé, de... Eh, de imágenes médicas de una radiografía y que es capaz de detectar pues la neumonía pues en todos los sitios que se desarrolla de la misma forma esa aplicación para que yo no tenga que estar en el departamento A y B desarrollando de forma distinta en esto, ¿no? Hay que hacer cosas homogéneas. Vale, pues entonces, un momentito, que algo ha pasado aquí en mi. Se ha puesto en pantalla. Bueno, he tocado algo, no sé. Bueno. Vale, y demás, y los contenedores, Todo, todas las aplicaciones que van a controlar. Todo esto es una historia. Y que funcione otra aún más. Entonces aquí ponemos que OpenShift es mucho, mucho más, mucho más que, que el que la gestión de Kubernetes. Es, si esto, eh, lo, seguramente lo conozcáis, es un, un mapa, ¿no? De, de cuáles son las Tecnologías y plataformas que hay eh, open source, ¿vale? Ahí tenéis un código BIDI que si cogéis el móvil y le dais, pues vais directamente al enlace y puedes hacer zoom en todas ellas. Bueno, pues aquí podéis ver, por ejemplo, en pequeñito que está Kubernetes y yo qué sé, ya lo tengo yo esto mmm, marcados, ¿vale? Entonces aquí, todos estos de aquí cuadraditos que hay son plataformas que ya existen, que hacen ciertas funcionalidades que las vamos a revisar ahora y que ya la gente de Red Hat lo ha, ha hecho una plataforma de todo esto, las ha unido y ya te da eh, pues una, un networking, un routing, te da aplicaciones para hacer eh, eh, almacenamiento, un montón de cosas basadas en open source, monitorización, etcétera, base de datos, etcétera. todo esto son, todos estos que están marcados, son algunas de las plataformas que están en OpenShift y que ya están mantenidas, gestionadas, Uniformes, ¿vale? Que no quiere decir que no podamos incluir otras, que ahora veremos si se puede incluir o no. Vale, entonces, ¿cuáles son las funcionalidades que tiene OpenShift al final? OpenShift, en este caso, el Container eh, Platform, ¿vale? La gestión de contenedores de Kubernetes. Pues tiene, nos va a dar el sistema operativo, una instalación sencilla de forma automática, las redes CDN, herramientas para el continuo, continua integración y demás. Un router, bueno, un router, un proxy, o, para poder balancear las cargas y demás. Monitorización, la gestión de los logs eh, y el, mm, el service, eh, bueno, el servicio lo tengo he puesto aquí a la derecha. Los, el registro de los contenedores y las mis imágenes y todo ese tipo de cosas que vamos a ver un poco más en profundidad. Un catálogo del software que hay, pues PHP y todo ese tipo de cosas que yo pueda luego extraer y implementarlo en, en, en cualquier aplicación que la necesite. Autentificación, eh, el serverless computing y virtualización de, de, de máquinas virtuales en contenedores, que esto es también muy novedoso, lo vamos a ver ahora también, ¿vale? Todo esto es lo que nos va a dar eh, OpenShift. Luego, alrededor de OpenShift, ya vimos que hay un ecosistema de más cosas, que también veremos las más importantes, ¿vale? Venga, vamos a ver. El sistema operativo Pues utiliza algo muy sencillo. Eh, ha hecho con, con CoreOS, vale, CoreOS, y al final, pues ha hecho una plataforma de este Linux, vale, que es muy seguro, es el preferido para la cloud pública y que está ya soportado por Reja, vale, y vale para cualquier infraestructura. Genial, pues este el sistema operativo ya nos viene con la licencia de OpenShift. Instalación automática, ya sean ellos mmm, complicado la vida para que el mantenimiento, para que la instalación se haga de forma casi siguiente siguiente siguiente y que la instalación mantenimiento pues también sea sencillo vale aún así puede instalarse en en infraestructura propias de eh, en infraestructuras estándares tipo IP o las del propio usuario la que tenga él ¿vale? y ya esto le va a costar más trabajo pero bueno se puede hacer también vale eh, la sdn nos trae ya una sdn que por supuesto cumple con el estándar abierto de la CNI, Container Network Interface, que tiene muchas, ¿vale? Tiene muchas aquí, eh, muchas eh, diferentes eh, pues, soluciones ah, de SDN. Pues también te permite integrarte con otras que hay en el mercado, como las que están aquí abajo, como Uniper o la, la de VMware, yo qué sé, cualquiera de ellas. Pero bueno, aquí ya tiene una SDN creada y preparada para poderla utilizar eh, directamente, ¿veis? Con, con el estándar de, de Kubernetes. Perfecto. Venga, pues, esto listo. Ya me han quitado ese problema. Bueno, y la en el tema de los pipelines, como sabéis, Jenkins es líder, ¿no? En todo ese tipo de cosas que viene implementado. Pero para Kubernetes ha salido, ha salido el tema de Tecton que, eh, bueno, pues está más preparado para, para este tema. Están las dos montadas. Con lo cual, mantenidas y, y gestionadas por... Por OpenShift también. Eh, el router, claro, pues en cualquier sistema, al final yo necesito eh, a dónde van las cargas, a esta, a este deployment, o a este pod, o a esta aplicación, o a aquel cluster, o dónde va. Pues en este caso, pues se ha elegido un cluster que es el, el, el Asia Proxy, ¿vale? Pero no quiere decir que al que le guste Nginx o le guste otros proxies, pues que monte el que quiera, ¿vale? Pero el que tienen ellos mantenido en este caso, viene con este. Para la monitorización, pues, eh, se, ha se ha montado Prometheus, eh, el alert manager, eh, el, eh, para alertas y notificaciones, el alert manager, y para la monitorización, pues, bueno, la verdad es que Grafana yo lo utilizo y es súper fácil mon montarlo y, y lo han implementado y yo creo que es, es que es el mejor. Y, entonces, no sé si estaréis de acuerdo con... Con, con lo que hay aquí, pero, o a que le guste otro, pues entiendo que podrá también implementarlo, ¿vale? Pero ya hay uno que funciona muy bien y esto ha sido lo que han montado. Aquí hay un ejemplo, creo que hemos puesto, ¿no?, de la monitorización, donde tú puedes ver, pues, por ejemplo, venga, oye, ¿cuántos nodos tengo? Pues tengo seis nodos en total. ¿Y y cuántos podes ir corriendo? Pues hay 26. Y servicios, 43. ¿Cuántas imágenes tengo? 346. Y, oye, ¿cómo está el tema de la memoria total de todo esto? Pues mira, de 152 gigas tiene eh, eh, tanto disponible. ¿O ¿Cuántos cores CPU estamos utilizando? Pues en este momento, una. ¿Y la memoria de la CPU de cada nodo, cómo la tienes? Pues esta está un poco chunguilla, porque estamos viendo que ya está al 70% de la monitorización de nuestro sistema. Perfecto, para, para la gente que está en operaciones. ¿vale? Eh, los logs, bueno, pues los logs... Eh, están basados en tres eh, tecnologías también open source: Elastic Fluent y Kibana, vale, para recoger los logs, eh, la búsqueda, y analíticas, los, montarlos a board y todo lo que va, no voy a, lo que lleva este tipo de, de gestión, vale, para que luego cualquier problema, cualquier situación, cualquier eh, cosita se puedan reportar siempre en cualquier sitio, vale, y estos son las tres que se han montado y están mantenidas por OpenShift. El registro, para el registro de contenedores se, ha, eh, se utiliza este, el Quay, vale, que al final se ha puesto como también como servicio dentro de Red Hat Quay. Y entonces, pues bueno, te va a permitir pues, cosas que interesantes. Tener un sitio donde yo una, donde yo incorporar pues, mis imágenes, mis contenedores, mm, pasar el código fuente para implementarlo luego directamente a, un, a una imagen. Eh, cifrado para que cuando yo vaya desde mi desde mi, desde mi OpenShift pues hasta Quay eh, de forma encriptada, eh, que yo escanee los contenedores eh, o las imágenes para ver si hay algún software malicioso, implementación del software de forma automatizada, Restaurar imágenes, porque si yo quiero la versión 2 o la 3 si hay algún problema y quiero volver a la 2, pues eh, está ahí ese registro de imágenes para que enseguida los pods vayan a otro sitio, o los contenedores rebajen la versión. Eh, sistemas de registro de auditoría y demás. No me voy a entretener en esto porque no es el core y es muy extenso. Hay un enlace, si buscamos Rehat Open Quake, nos va a salir todo lo que contiene esta parte, pero al final es un registro de contenedores. El catálogo de lo, del software, pues bueno, si me hace falta un Python o lo que sea, eh, ya lo puedo sacar de aquí directamente, cojo eh, y lo descargo. Ya hay una biblioteca cargada, preparada para que podáis utilizarlo en eh, el desarrollo que, que os venga bien. Venga, yo quiero un Go ahora. Venga, pues vamos a hacer una aplicación en Go para este contenedor o para lo que sea. Ya está preparado ahí, tiene un catálogo preparado. El tema de la aut autentificación se ha hecho con K-Clock, y permite, pues bueno, pues el single ensayón, que pues, pues esto es útil porque si tenemos diversos sistemas, yo que sé, en diversos sitios, pues con esto nos va a permitir no estar siempre con las claves para arriba, para abajo, que si esto... No, una única, una única autentificación segura, basada en unos estándares como los que tenemos aquí, y además se puedan federar, eh, pues con, por ejemplo, con el, con el EDAP. Yo tengo las credenciales eh, este, el proveedor de, de la identidad me lo da una un pues yo puedo utilizar esto de aquí y no tengo que andar ahora pues en otros sistemas. Me pueden integrar de esa forma. Eh, ¿Qué más? El Service Mesh, que es una de las cosas más importantes, creo yo, en este, en este tema, se basa en Istio, en Jaeger y en Kiali. El Istio es el Service Mesh mmm, que nos va a permitir. Pues conectar las cosas, conectar nuestros microservicios, nuestras aplicaciones, todo. Es un poco el timón que nos permite eso, hacer una conexión de todo el sistema que tengo, ¿para qué? Pues para luego tracear con Jagger. Eh, eh, nos va a permitir hacer un tracio de qué es lo que está pasando, qué es, lo que va bien, qué es lo que va bien, qué es lo que va mal, por qué aquí ha tardado 3 milisegundos y aquí no, y demás. Y la visualización se hace con que alguien, en este caso. Aquí pongo algunas transparencias. ¿vale?, de lo que es el Kiali, eh, por dónde pasa, ¿no?, por esta aplicación, que va este flujo hacia aquí, este tiene un, un, una toma de decisión que hace esto, etcétera Y al final a ti lo que te da es, por la capacidad, no sé si ve, el, no sale el play, ¿vale?, no, no, no está funcionando, esto es una imagen, un vídeo, que va moviéndose, bueno, lo pongo aquí, esto hace zoom aquí y permite ver, ah, en 5 milisegundos hay no sé cuánto, oye, ¿por qué 5 milisegundos y no sé un milisegundo?, pues hasta ese, hasta ese extremo te permite a ti eh, supervisar, mantener, medir todo lo que está ocurriendo en tu, en tu plataforma, en tu servicio hacia el cliente. Es, es muy, muy exhaustivo y está, eh, yo creo que es de lo más potentito que se ha implementado aquí. El serverless también se incluye, ya se ha incluido el Knative ¿vale? Para... Eh, para el tema de, de serverless. Entonces, aquí hay un, un ejemplo que me gusta un montón. Tengo un vídeo, eh, si puedo, lo voy a pasar, de alguna forma no sé cómo pasarlo, la verdad, eh, pero es un vídeo muy chulo donde se muestra este ejemplo. Dura 10 minutos, por eso no lo puedo poner aquí ahora. Este ejemplo, si no lo habéis visto, es súper chulo. Y muestra con claridad si tenías algunos clientes que... que con, yo qué sé, con servicios de, que necesiten algo como esto. Es, es impresionante, ¿eh? Un ejemplo de, eh, bueno, pues de radiografías, donde los hospitales, cientos de fotografías de, de, fotografía, de, de radiografías se van enviando a un sistema, en este caso el CEP, que es el que gestiona eh, el almacén de los datos. Bueno, yo aquí, pues van subiendo las imágenes y cuando no hay imágenes, pues los servicios, los servidores están apagados. ¿vale? Cuando llega una imagen, se levantan tantos servidores de procesamiento para ver si es neumonía o no es neumonía. Aquí se van viendo el sistema por inteligencia artificial, se ha creado una aplicación, que es, tengo que recordar que era esta, que va viendo, yo lo veo muy pequeñito, que va viendo si tiene riesgo o no de tener neumonía para el tema del COVID. ¿vale? Esto se, ha, se levanta automáticamente, eh, hay un, un segundo en la demo, hay un segundo servicio que lo que hace es borrar, o bueno, de la imagen, eh, borra los datos del cliente que estaban por aquí, del de, cliente no, de, del enfermo, ¿vale? Estarían por aquí. Te borran y pasa ya a otro sistema externo que analiza otras cosas. Todo esto es un pipeline que permite en tiempo real ver cómo se levantan las cosas. La demo, eh, a ver si tengo yo, os la pondré en el chat, donde está la demo en GitHub para que le echéis un vistazo, porque me parece impresionante y si tenéis ahí la posibilidad, jugar con ella. Eh, y es un ejemplo sencillo de cómo OpenShift nos hace un serverless. Bien, virtualización. Pues esto es la casa del revés. No os lo perdáis. Vamos a ver, virtualización se ha metido este año, en la última versión, eh, que es la casa del revés, completamente. Si yo tengo una empresa, si vosotros tenéis en una empresa que tiene eh, virtualiz eh, virtualizadas las aplicaciones o tenéis máquinas virtuales con alguna aplicación... Eh, yo tengo mi máquina virtual, ¿vale? Y lo que hace OpenShift es meterla tal cual, así, a presión, en un contenedor. Pues fíjate, qué curioso. ¿Y para qué me vas a meter en un contenedor? Pues para que yo luego pueda jugar con toda la, con toda la potencia que tiene OpenShift, de la elasticidad que tiene, de la flexibilidad, de la escalabilidad de estos POTs que se van, o, o uno de los contenedores que vayas poniendo y tratarlo de esa forma entonces la verdad es que me parece brutal eh, no lo he probado esto ya te digo que no lo, no lo he visto pero pero salió eh, sí efectivamente están comentando por aquí un compañero eh, de hecho se basa en esto que has, que has comentado vale eh, es curioso pero bueno ahí está montado y bueno pues <ríe> la casa del revés completamente para qué puede venir bien venir bien esto pues si tenéis y os queréis empezar en el tema de, de este tema de contenedores y demás, y no os da tiempo a contenerizar vuestra aplicación, a disgregarla para hacer contenedores pequeñitos, pues alguna, para ver algunos sistemas, pues puede valer. Yo qué sé, para un Service Mesh, por ejemplo, no sé. O Reja dice que hay un cliente que tiene mil máquinas virtuales que le va a meter de esta forma. Eso no, no tengo yo ahora mismo, nos lo comentarán. O me enteraré de cómo va eso, ¿vale? Es muy novedoso este tema. Pero bueno, lo tiene ahí, lo está montando. Bien, hemos acabado con las funcionalidades que tiene OpenShift, que son esas que hemos puesto aquí, la licencia de OpenShift, te permite hacer todo lo que hemos visto. Pero, ¿qué más te permite OpenShift? Pues, eh, engancharte con otras, con otras herramientas que también van alrededor de OpenShift, con te, eh, de con, Container Platform, ¿vale? ¿Qué más han incluido Red Hat? Pues una, una, un entorno de desarrollo web muy chulo que se llama Poder que la verdad es que está bastante bien. Pues Para que vaya todo en bebido, todo integrado y todo muy bonito. Ahora veremos una imagen. Los operator frameworks, el, el hub de operadores, un, eh, un, una plataforma de gestión de, de clústeres, multiclústeres, impresionante. Esto sí si lo he visto funcionar y está genial. Quarkus, como la mejor plataforma supersónica, le dicen sobre Java, ¿vale? Plataforma Java, que ahora veremos algunas cositas que, ventajas que tiene, y eh, el, el, la gestión de, de almacenamiento por software. Vamos a ver un poquito todo ello. No sé si nada, da tiempo. llevo ya 52 minutos de sesión. Code eh, Ready. Nada, esta es la imagen que tiene, vale, El, en una todo bien preparado, un entorno de desarrollo ya preparado web, aquí hay una imagen, bueno, te dice que es web, que permite hacerlo fácil, vale, integrado sin que tengas que, mm, que montar muchas cosas más en tu entorno. Eh, los operativos framework, no voy a hablar de ellos, simplemente que sepáis que existen y que permite esto de aquí, es en arquitecturas mm, sencillas. Nadie tenga que reinventar conceptos ya de core. Aquí nos dice conceptos que son clave. Ya están desarrollados con estos operadores. Eh, depurar eh, de forma sencilla cual, y y desplegar eh, de forma uniforme todo lo que yo tenga. Porque si tengo un mismo operador que vale que todo el mundo utiliza el mismo, pues sabré luego manejarlo mejor. Y bueno, en entornos híbridos. Bueno, esto simplemente que sepáis que hay un montón de operadores como, el, como los que... Eh, como por ejemplo el ACM, que eh, decía, ¿no? El de, el de los clústeres. Y hay este catálogo, nada, este catálogo de operadores lo han incluido en el, la propia plataforma de OpenShift, para que tú puedas descargarte o utilizar el que más te interese, de los que hay. ¿vale? Voy a seguir para adelante. Eh, esto se sí me parar un poquito más, porque me parece muy interesante eh, la gestión de los clústeres. Si tengo un clúster en cualquier sitio, voy a poder gestionar a nivel global todo lo que tengo, clústeres de Kubernetes. Eh, voy a poder implementar un, eh, políticas de gobierno de forma global, eh, de cumplimiento y demás, todo de forma estandarizada y gestionada por un, en un único sitio, y vas a gestionar de una forma muy chula y centralizada la, todas las aplicaciones. Vamos a ver un ejemplo aquí eh, que tenemos, ¿no? Imaginaros, pues, varias, eh, varios clústeres, aquí hay uno que puede estar en, una, en, una, en un país, aquí hay otro que está en Amazon, en otro país, aquí en Azure hay otro en otro país, y aquí en, en IBM, y aquí he puesto Telefónica, que estaría en España, por ejemplo, ¿vale? Pues, sí, tú tienes una base de datos en la que tus clientes van accediendo a cualquier cosa que esta base de datos está aquí, ¿vale? O un, un servicio que está aquí, pues si este ahora se cae, por lo que sea, pues lev podrías levantar el más cercano eh, a este. Y este cliente ni se entera. Va a ir por este otro. Eh, muy bien para tecnología de borde, ¿vale? Que nos permita llegar con rapidez y fluidez a los clientes. Pues bueno, esto es un poco, nada, una, una imagen que te permite, nada, eh, a nivel didáctico entender que podemos gestionar hoy en día ya multi clústeres, muchos OpenShift estén donde estén. Y no pongo ya... Aquí hemos puesto nubes, pero pueden ser también dedicadas, ¿vale? Y el Quarkus, bueno, pues si no lo conocéis, a mí me parece impresionante. Yo todavía no he desarrollado nada con esto, ni lo he probado, pero lo voy a hacer, porque dice que, que si antes el, la, la memoria que ocupaba una aplicación ya de cloud nativa, normal, son 136 megas, pues con Quarkus ocupa 12 megas. Si una aplicación de cloud nativa dice que se levanta en 4 segundos, pues cualquiera, podéis levantar un contenedor o lo que sea en 4 segundos, puede levantarse, pues esto se reduce a 0,016 segundos. ¡Impresionante! Esto nos va a permitir el serverless computing, ¿vale? o función como servicio, las funciones como servicio. Y luego ya, pues nada, el, el tema del espacio en disco y demás. Eh, le llaman el Java, supersónico, y bueno, la verdad es que es interesante meterse en este mundo y empezar a, a montar software con este, con este sistema. Eh, y luego, el, el otro la otra parte importante es el, lo que una de las cosas que siempre nos pisa un poco... Eh, cómo cómo hacemos para gestionar los datos, las bases de datos sobre todo, ¿vale? Las bases de datos cómo las gestionamos, los contenidos, las, eh, las aplicaciones, eh, el tema multimedia, lo, todo eso cómo, cómo, cómo lo hacemos? O pues, lo haces tú mismo o metes la licencia de, eh, de OpenShift Container Storage y nos va a permitir pues de una forma fácil gestionar en cualquier cloud las, eh, las cómo se llama esto la, los datos para que estén redundados, para que estén siempre operativos y estén cercanos al cliente. Eh, fácilmente desarrollo de aplicaciones, simplificado porque ya está embebido dentro de, del desarrollo, no necesitas hacer grandes historias, sino que la verdad es que coges, el, levantas el Open Store el, eh, y lo montas de una forma sencilla, no hay que hacer grandes, comerse mucho la olla entre comillas, entre comillas para hacerlo, está simplificado. Y, pues, por supuesto, eh, permite tanto de ficheros como almacenamiento de bloque o como object store, o como almacenamiento de objetos. Las tres tecnologías que sabéis que cada una de ellas se aplica pues, a una cosa distinta. El fichero pues, para compartir cualquier, una, base, una, perdón, una, eh, una página web o lo que sea, el de, objeto, el, de, el de bloque para una base de datos, lo que sea. Ya depende de lo que queráis utilizar, pero bueno, lo admite. Que sepáis que existe, echarle un vistazo a este punto. Los modelos de negocio, y ya estamos terminando, ¿vale? Eh, para terminar en hora. Los modelos de negocio serían los siguientes. Se pueden, eh, tú puedes pillar uno directamente, un Red Hat dedicado, ¿vale? Que está mantenido y, lo y la oferta es de Red Hat. También puedes ir a, eh, con Azure, que se llama ARO, ¿vale? Azure Red Hat OpenShift. Amazon también lo tiene, que lo ha, lo ha incluido hace poco, recientemente. También se llama Aro, fijaros. Amazon Red Hat OpenShift, <ríe> Azure, entonces coincide Aro. Eh, en, en ambos casos eh, lo ofrece el proveedor, Microsoft y Amazon, pero con eh, el, ma el mantenimiento también está Red Hat detrás. IBM, como sabéis, IBM es el que ha comprado a Red Hat, pero Red Hat sigue siendo Red Hat, ¿vale? Todo lo que hay detrás, la división, sigue siendo Red Hat tal cual. Puesto la partida, Y aquí está la mejor de todas. ¿Telefónica? Sí, señores. Hemos metido en nuestra nube Red Hat eh, eh, OpenShift en, como servicio para que podáis también trabajar con nosotros si así lo deseáis. Y también, pues, si tú lo quieres y tú te lo guisas y tú te lo comes, pues, nada, también hay esa opción que, ofrece Red Hat y el Cloud Provider que queráis, eh, puede ser en Athens, por ejemplo, te monta. Yo estoy haciendo un ejemplo, estoy quiero hacer, tengo varios ejemplos y en ACEN pues estoy montando yo mismo para algún OpenShift chiquitito para probar y demás. Pues bueno, eh, cuesta un, más trabajo y demás, pero tú te lo guisas, y tienes una, una tiene un departamento de ahí que permite, que te permite esto, bien. Y si no, si te quieres quitar problemas, pues a uno de estos. En este caso, yo. Voy a tirar a Telefónica. Y por eso, permitirme este pequeño eh, eh, bueno, propuesta que tenemos dentro de Telefónica, que ya tenemos, le hemos llamado a la propuesta Cloud Guardian, para implementar inteligencia artificial, microservicios, contenedores y blockchain. Que ya hay gente dedicada para esto, y específicamente que os pueden ayudar. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues, ¿qué va a haber detrás? Nuestro Kubernetes con el OpenShift. ¿Vale? Los operadores que hemos visto con, y todo lo que hemos visto aquí. Todo lo que hemos visto lo hemos implementado en Telefónica. Espectacular esto, ¿eh? Espectacular cómo está quedando y lo bien que va. El modelo del servicio, pues nada, montamos los workers y demás, pagarías por los workers que quieras o por los serverless, eh, por segundos. ¿Veis que aquí está por segundos? Es que es interesantísimo. Eh, cuando hay una época de matrículas, venga, todo el mundo a matricularse, levanto 100 ordenadores. Por la noche todos todo ha pagado, cero euros pagando. Es interesantísimo este tipo de, de propuestas para que vuestra empresa gaste menos. Que es lo importante. Y bueno, pues ya eh, en Telefónica hemos, esto sería nuestro OpenShift o no, eh, y demás, la propuesta de Cloudwarden. Pero como veis, hace falta mucho más para la transformación digital, trazar puentes seguros. Esto es una VPN privada, completamente privada, con las lunes, con las. Nubes privadas que tengáis, o con los proveedores, los hiperescalares, donde somos capaces de tirar una VPN privada, eh, una eh, un cloud, no una, una conectividad cloud privada, sin pasar por internet hacia los principales proveedores, con un único, con un único broker que te permite gestionar todo lo que hay detrás. Y os podemos dar servicios, pues nada, de Sahana, Oracle y demás. Para implementar lo que sea. Bueno, pues esto es un poco nuestra propuesta, que si alguien tiene algún interés, pues que no, me pegue un toque. Y ya para terminar, ¿vale? Conclusiones. Este es el motor de Kubernetes. El motor de un avión. Kubernetes es el motor, ¿vale? Pero, en realidad, para ir de Sevilla a Madrid o de Sevilla a Estados Unidos, te hace falta un avión. Esto es el Kubernetes. Todo lo demás es una plataforma, pues toda esa plataforma es OpenShift, Vale, hay muchas cosas más que solamente el motor. Eh, OpenShift te da un, una cabina para el piloto, esta es tu cabina para poder manejar el avión, y la cabina en OpenShift es lo que hemos visto antes. Se traduce en estas plataformas de aquí, en el Kubernetes, en los servicios que vamos a dar detrás... Las plataformas, las aplicaciones y los, y los servicios para desarrollar todo lo que hemos visto hasta, hasta ahora. Te da una visual, una máquina, una cabina para poder gestionar todo tu, toda tu empresa. Esta es una imagen que no, no sé por qué no anda tampoco, creo que es por el tema de la plataforma esta web, que no la, que no la reproduce, pero bueno, es simplemente un ejemplo. Y ya, eh, sí, es cierto... Esto está revolucionando el tema de la gestión de contenedores. Pero hay que tener en cuenta cómo abordamos una estrategia de TI moderna. Cómo se aborda el cambio del paradigma que supone dar el salto del centro de datos a la, a la, de la computación a la nube híbrida. Cómo diseñamos una estrategia completa de transformación digital. Y cómo simplificamos lo que parece que es complicado. Pues hay que... Hacer estrategias para multi-cloud híbrida. Conocer muy bien todo lo que hay detrás. Y, bueno, pues basarse en estos ítems. En estos eh, la importancia de los sistemas de, la TI, del, de TI para el éxito de, la, de las organizaciones modernas. La nube híbrida y el cambio a múltiples centros de datos, plataformas y ubicaciones en la nube. Esto es claro. Debemos aprovechar todo lo que nos brinda esta, la nube y vida, no solamente en nube, sino en aplicaciones, ¿vale? aplicaciones siempre. Y tecnología de desarrollo de aplicaciones nativas en la nube. Debemos desarrollar de forma ya nativa o migrar a este, a este mundo para combinar estos enfoques. Bien, puedes hacerlo tú mismo o en este nuevo paradigma los responsables de TI han de aliarse con los mejores socios tecnológicos porque nos vamos a encontrar con un sinfín de escenarios. Y así que, con esto, amigos, os dejamos. Esto, lo, esto Hasta aquí era lo que tenía previsto para hoy. He intentado reducir en una hora un montón de información, pero por lo menos la tenéis ahí, estructurada, sobre lo que es OpenShift. Así que muchísimas gracias por, por, las, por la sesión, por la asistencia. si tenéis alguna pregunta o algo. Os la puedo enviar en PDF, sí. Eh, no, sé, eh, no sé si alguno en LinkedIn busca mi nombre, el que tenga interés. Como yo no tengo el vuestro, me buscáis por LinkedIn eh, y ya nos ponemos en contacto y os paso la presentación. Y bueno. Eh, si no hay más pregun si no hay preguntas, entiendo que es un poco, bueno, pues al que, al que no haya metido, no se haya metido nunca en esto. Os animo a, a seguir eh, contactos que necesitéis o, o por dónde empezar, darme un toque y os daremos aquellas preguntas, que, aquellos contactos que necesitéis para, para empezar a trabajar, porque hace falta, ¿no? Hace falta tener esta ayuda. Contacto con rejas o contacto con Telefónica o con que con aquellos que os vengan bien a vuestra disposición. El nivel de... Aquí dice Juanjo que tiene una pregunta, ¿no? Dice Juanjo... A ver, Juanjo, ¿qué es lo que has preguntado? Eh, moderadores, hay una preguntita. Dice Juanjo, ¿el nivel de abstracción de OpenShift te exime de conocer Docker y Kubernetes, vistos en webinars anteriores contigo? Eh, mmm, buena pregunta. Eh, sí. Y no, <risa> es interesante, ¿no? O sea, no es, te exime. Pues no, a ciertos niveles de mantenimiento y, y, de, y de sistemas podría ser que te exima. O sea, cuanto más complejo sea el sistema, no, tú vas a necesitar conocer Docker y vas a necesitar conocer Kubernetes. Si es menos, eh, si es menos, más simple pues a lo mejor no te hace falta, porque con un operador de lo que hemos comentado y con unos, con unas librerías, con una de los catálogos que ya que ya viene, pues tú pondas tu, yo qué sé, tu tienda online con, con dos o tres servicios que permitan hacer un chatbot y cualquier cosa que se os ocurra y no te hace falta entrar en el docker de esto. Puede ser. Así que sí y no, Juanjo. Lo que yo creo es que sí, evidentemente. Conozcamos lo que hay debajo conozcamos las especificaciones de los specs ¿no? de Kubernetes para luego tocar o, o lo que sea, sí, es importante. Yo creo que sí. Eh, que sí que deberíamos conocer tanto Docker como Kubernetes para poder manejar un OpenShift en condiciones. ¿Que lo tengas que hacer tú? Tampoco te digo que no. O sea, si tu negocio es mm, hacer lo que sea y tú, como responsable de TI, quieres ofrecer a tu empresa la mejor plataforma, también te digo lo con esto. Si yo soy una empresa de logística y yo quiero el mejor servicio de logística, voy a ir a comprar el mejor camión y lo compro. Pero yo no tengo por qué tener eh, mecánicos en mi empresa. Yo tengo que tener un tío que sepa de camiones, que sepa que gestionar los camiones y que vaya de un sitio a otro de la forma más efectiva. Igual aquí, yo puedo mm, tener a alguien que gestione mi, mi, mi plataforma, mis servicios y demás, pero no tiene por qué saber de OpenShift y de todo. Contrata a alguien que te haga esto, que te lo construya y te lo dé ya como servicio. Esa es otra opción. Por tanto, podéis ir directamente, tanto a empresas pequeñas como grandes, a cualquiera de estos dos modelos. Bueno, pues, si no hay más preguntas, espero que haya sido productivo. Y nada, nos vemos en otra. A agradeceros la, la ayuda a Juanjo por esta oportunidad de estar con vosotros aquí, y nada, nos vemos pronto. Cuidaros.